¡Hola, hola! ¡Bienvenidas! Vamos a ver quién nos acompaña. ¿Cómo están? Vamos esperando un ratito para que vayan entrando. Espero que Mirna esté por ahí para que me diga que todo está bien que el audio está bien tengo un poco de solcito ahí cayéndome en los proyectos a ver un ratitito voy a ver cómo vamos hola hola bienvenidas quiero ver si ya estamos ahí estoy ahí estoy pero no veo nadie comentando por favor ¿Me avisan si es que me ven y me escuchan bien? A ver, ¿me avisan por favor? Hola, hola. Hola, hola. Chicas, ¿qué me dicen? ¿Estamos o no estamos? A ver, a ver. No veo. No me veo. Hola, hola. A ver, ¿qué pasó? Nadie me ve, creo. Hola, ya, yeah, ahora sí, se demoran un poquito para entrar, pero entran, se demoran un poquito para entrar, pero entran, hola, ¿cómo están? Yo sé que no están muy acostumbradas al en vivo, y muy por el contrario, yo sí estoy bien acostumbrada al en vivo, justo le decía a, a mi amiga Mirna, que me encanta hacer en vivos, por eso es que le pedí hacer el en vivo. Yo decía, ¿por qué no se conectan? <ríe> Pero ya estamos, ¿no? A ver, que me confirmen si ya estamos, por favor. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi celular, las voy a ver. A ver, me da el sol directo. Así que ahí van a ver los proyectitos. Así que le que cae el sol. Está riquísimo el sol aquí en Perú. Primero me voy a presentar. Yo sé que, como me dijo Mirna, no están acostumbradas a los en vivo y está muy bien. Eh, yo soy Karina Fiorella, de mi Academia de scrap ahí arribita lo van a ver. Eh, soy de Perú, de Lima, Perú. Me encanta estar aquí, agradecida a, a mi amiga Mirna por invitarme al, a este reto, a esta dinámica anual de los 21 de 21 estructuras. Hola, hola, ¿cómo están? Yo sé que poco a poco van a ir ingresando. Estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una estructura que espero les guste. Vamos a hacer una estructura con acetato. El acetato es tan bonito, tan, tan de moda que está aquí. No sé, no sé, en México, pero en Perú está súper de moda hacer proyectitos de acetato y por eso me provocó hacer un proyecto con acetato. Hola, hola, bienvenidas. Son poquitas, yo sé. Poquito a poquito se van a ir eh, eh, uniendo a la transmisión. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí. Gracias a Mirna. Es un bonito grupo. Me encanta eh, que seamos de todas partes del mundo y que nos vayamos conociendo poco a poco. <risas> gracias, gracias. Este videíto va a quedar grabado, así que van a poder verlo sin ningún problema. Espero que lo que no nos moleste es el sol. Porque lo veo por aquí el sol. Espero que lo que no nos moleste es el sol. Pero van a poder verlo eh, en su totalidad. Es una estructura súper fácil porque yo sé que aquí es un grupo de scrapbook desde cero. Entonces es una estructura muy fácil que ustedes van a poder eh, trabajarla sin ningún problema. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me permiten compartirlo? Antes de, de empezar voy a compartirlo en mi grupo, cosa que se vienen todos para aquí. ¿Sí? A ver, lo voy a compartir, ¿ya? Vamos a compartirlo. A ver, así tratamos de que, de que todas entren eh, en mi página de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Ahí también me van a poder encontrar y van a poder ver eh, todo lo que hago. Voy a compartir un momentito antes de empezar. A ver, chicas, únanse y acompáñenme. Acompáñenme. Ya, voy a compartir. Vamos a ver. Y ahí las traemos a la mayoría de mis chicas de Scrapeando con mis Cari. Aquí es donde me van a encontrar en Scrapeando con mis Cari. Ahí, ya. Mi academia Scrap es, eh, es mi, mi academia en donde dictamos eh, Scrap. Todo lo que es scrap a partir de principiantes. Tenemos aulas de principiantes, de avanzados, de, eh, de intermedios. Y luego tengo scrapeando con mis cari. Es en donde yo enseño de todo. Especialmente flores porque me encanta Bien, ya compartí. Voy a ver si ya puedo empezar. Mm, me dice Mirna que no están acostumbradas al en vivo. A mí me encanta el en vivo. Así que esperemos que se unan, que se unan. Ahí está. <risa> Tatiana, sí, etiqueten, etiqueten para que estén aquí en vivo y puedan ver el trabajito en vivo. ¿Qué es lo que a mí me gusta de los en vivos? La verdad es que ustedes pueden preguntar, ustedes me pueden decir, Cari, bueno, me dicen Miss Cari, porque soy profesora de, de profesión, de inicial. Pero ah, me gusta los en vivo por eso, porque ustedes me van a poder preguntar, nos podemos equivocar, de todas maneras les aseguro que me voy a equivocar, tengo casi 10 años en el scrap, pero eh, hacer en vivo es lo que más me gusta, porque ahí es donde aprendemos, volvemos a, a ver cómo solucionamos el problema, normalmente mis proyectos no los he hecho antes. Eso quiere decir, no los tengo ni siquiera para copiar. Eso quiere decir que yo veo más o menos lo que voy a hacer y hago mis cortes y con ustedes armo. Así trabajamos en la academia. Eh, eh, todas las profesoras, no solamente soy yo, somos varias profesoras en las que trabajamos así. Y nos ha resultado muy bien, así que aquí estoy yo para lo que necesiten, para lo que quieran. Yo sé que hay muchos productos que de repente en su país no lo van a encontrar con el mismo nombre pero en realidad casi todo es lo mismo. Hola, hola, hola, bienvenidas, bienvenidas. Ahora sí, voy ya a salir de aquí, ya no me van a ver. Voy a... No, perdón, perdón, perdón, perdón. Vamos a cerrar este de aquí para que ya no ven y ya puedan ver el proyecto en sí. ¿Ya? Empezamos entonces. Busquen a sus amigas, busquen a todas y compartan. Bien, ¿con qué vamos a trabajar? Ajá, ojalá que el solcito nos siga ahí fastidiando. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una colección que a mí me encanta trabajar. No sé si ustedes la han escuchado o la han visto. Se llama Mintai. Ahí está. Mintai Paper. El solcito nos agarra. Esta es la colección de Mintai Paper que se llama Happy Place. Es súper suavecito, los colores muy shabby, como a mí me gustan. ¿Ya? Y con esta colección voy a trabajar, ¿ya? La colección está llena de flores, mariposas, eh, bueno, en fin, lo que más me gusta, que son las flores. La, la, los papeles son eh, por el derecho y por el revés, o sea, doble cara, miren, son una, una maravilla, son hermosos. Ya, estos son, tiene tarjetones o tarjetitas o quieran decir. Eh, ¿Qué más tiene? Y eso es todo. Y tiene unos die cuts atrás de la portada. Ahí. Yo he cortado un poquito. Yo sé que eh, Mirna me dijo que no necesitaba decorar, solamente tenía que hacer la estructura. Pero de repente por ahí, aunque sea la portada, les voy a decorar un poquitito. ¿Ya? Esta es la colección con la que voy a trabajar, que se llama Minty Paper, es hermosa. Me gusta mucho trabajar con ella. ¿Ya? Bueno, además voy a trabajar, no sé si se dan cuenta, eh, de la cartulina. Acá le decimos cartulina espejo a esa que está, eh, que es como un marquito. Bueno, yo utilizo... De las cartulinas espejo, hola, buenas tardes, ahí están viniendo mis, ahí están viniendo mis, mis florecillas, ahí están viniendo mis florecillas intensas, muy bien, acá las tenemos a Fanny, a Milagritos, a Karina de L, bueno, eh, el marquito que ven aquí, que ya lo tengo listo y trabajado, es de estas cartulinas de Sissy que es una marca americana, esto sí lo deben conocer, me encanta tener eh, estos papeles porque estas cartulinas es una combinación linda de, eh, de todo lo que son el rose gold, ¿no? hay de, en rose gold, hay en dorado, hay en plateado, y miren todas las combinaciones, qué pena, el sol me parece que no me está funcionando bien para que lo vean, pero es una belleza, uso bastante para darle esos detallitos, esos brillitos bonitos que se les puede dar a las colección, al álbumcito. Al, al Hola, bienvenida, siguiéndola a todos lados, muy bien, me parece muy bien, porque estaba un poco solita aquí, las chicas no están acostumbradas al en vivo, me dice Mirna, y a mí el, el en vivo me encanta, por eso he compartido ahí en mi página a ver si vienen las chicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es con lo que voy a trabajar. Además, voy a trabajar con eh, la acropadail, ¿no? Esta acropadail que es la, la, la ultimita, la gold rose, que es una belleza. Voy a poner estos snaps. No sé si alguna lo conoce o ha visto este tipo de brochecitos. Que se usan bastante para la ropita de bebé. Eh, los colores de los broches hay de todos, hay pasteles, hay colores este, fuertes, muy bonitos. Voy a hacerle el ganchito y el broche para cerrar el álbum con esta herramienta que es para colocar snaps. ¿Ya? Ahí está. Hola, bienvenidas. Bienvenidas a todas chicas, qué bueno. Bueno, ¿qué más? Vamos a necesitar un hilito porque vamos a, a, a coser. Las carpetitas, ¿ya? Este albumcito va a ser de acetato y va a tener unas carpetas por dentro y necesitamos coserlo. Un hilo del, delgadito nomás, rosadito en mi caso, porque voy a combinar con las, eh, los papeles de, de minta, ¿y ¿no? Rosado, delgado, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Bueno, yo ya corté los tarjetones para que vean. Ah, ya. Voy a usar un pedacito nomás de, de velum. Este velum les voy a enseñar donde compré el Velum es de esta marca de aquí que se llama Aida son unos packs de Velum pack Velum Garden Slap. es una belleza vienen tres colores diferentes y yo escogí el que más o menos iba con mi colección miren qué bonito ¿no? Un pedacito de ese Velum eh, a ver están llegando me imagino ah uh, este es el en vivo, por supuesto, Leti, este es el en vivo, estamos en vivo, chicas. Le voy a animar a nuestra amiga Mirna que haga sus en vivos, a mí me encanta hacer en vivo, sobre todo cuando me equivoco, porque ahí es donde mis alumnas eh, pueden eh, aprender más, ¿no? Si, usted, eh, si hacemos, bueno, yo no, no los hago porque de verdad los videos grabados no los hago, pero yo me imagino que ahí sale todo pues a la perfección, ¿no es cierto? Y finalmente, no es verdad que todo siempre salga a la perfección. Eh, es, es bueno saber que todos nos equivocamos. Y, y si somos maestras de más años, mucho más, ¿ya? Eh, ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer, gracias por invitar, por supuesto que sí. Vamos a hacer un álbumcito, un mini, en realidad es pequeño. Es un álbumcito de acetato. Es la estructura de acetato, es la estructura número 12 que vamos a hacer. Y es una estructura de acetato con carpetitas, ¿ya? Es cierto, eh. la miedosa de, de yo todo, todo grabo, sí, ya la, la, la voy a animar a la, a la Mirna para que haga todo, eh, gra, eh, ¿cómo se llama?, en pico, ¿ya? Como les digo, me gusta mucho interactuar con las alumnas y es por eso que creo que es mi pasión hacer las, la, las clases en vivo. En la academia todas las clases son en vivo. Bien, ahora sí, espero que les guste lo que he preparado para ustedes. Ustedes me pueden preguntar en cualquier momento. Yo tengo aquí mi celular para contestar cualquier detallito. Estamos en delay siempre un poquito, es verdad. Eh, ustedes me pueden hacer una pregunta y yo la voy a responder después de un rato Pero es normal, por si acaso, no es que no las estoy leyendo Es un delay normal que existe en los en vivos Así la estructura 2, me gusta ir haciéndola contigo, por supuesto Ya dije eh, en, en el video, desde el principio, que es lo que vamos a necesitar Lo podemos volver a hacer, lo voy a decir Este es un acetato hermoso, como lo ven ya Vamos a trabajar con este acetato. Si ustedes tienen un acetato que no tiene diseño, también pueden trabajar. Yo lo estoy trabajando porque tengo todos mis acetatos, al menos los duritos, son con diseño. Entonces voy a trabajar con este acetato que tiene un diseño de florcitas. Ahí lo ven. Les cuento que voy a tapar casi todo. Solamente va a quedar la parte de la ventanita. Pero no importa porque quedan los detalles que yo quiero eh, que lo vean. Este acetato lo venden aquí en Perú, en Lima, en eh, Papel Manía. Por adelante tiene este detalle de Gold Rose y por atrás eh, es como plateadito, es la parte de, de atrás, ¿no? Vamos a necesitar un acetato de 15 por 30. A ver, van a ir apuntando lo que necesitan. Es un acetato de 15 por 30 que ahorita vamos a marcarlo para que sea nuestra estructura, ¿ya? Además, voy a, voy a sacar esto un ratito para que no se me vaya a confundir, voy a dejarlo por acá, ahí, ahí, entonces necesitamos un acetato de 15 por 3, además, hola, buenas tardes, Qué bueno que estén por aquí. Muy bien, el gramaje es un gramaje bien gruesito, no es los acetatos delgaditos esos que son, eh, que parecen telita de cebolla, no, es bien gruesito, gramaje exacto no les puedo decir porque no tengo ni la menor idea, pero es de los gruesitos, de los gruesitos, ven, ya, ya, bien, ¿qué más vamos a necesitar? Yo ya tengo pues algunos cortos porque si no nos quedamos hasta aquí hora ¿no? Vamos a necesitar, vamos a hacer las carpetas. Y vamos a... Eh, miren, aquí había sacado también mi acetato. Tengo varios acetatos, miren, ustedes lo pueden hacer eh, con detalle de dorado. En realidad, yo todo lo voy a hacer con este color Gold Rock, ¿ya? Pero saqué ahí algunos como para que lo vean. Solo necesitamos uno. Voy a escoger este. Y el, los demás los voy a dejar por acá. Bien, vamos a necesitar cinco cartulinas, ahí están, de doble diseño, como lo ven aquí. Doble o doble cara, no sé cómo le dicen ustedes, eh, doble diseño doble cara, de eh, 14 por 30, por todo lo que da la cartulina que tienen ustedes, el papel de diseño, 30,5 si no me equivoco. Ahí lo ven, ¿sí? Son 5, entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy trabajando con eh, la colección de Minta y Paper, son 5. ¿Están conmigo? Sí, ¿no? Muy bien, además vamos a necesitar. Eh, yo estoy usando una cartulina hilo blanca. Qué pena, el sol está ahí, que me fastidia. Eh, una cartulina hilo blanca. La medida de la cartulina de hilo blanca es de, ya no me acuerdo, creo que lo apunté, 14, no, ah, voy a, ah, 14 por 18. ¿Ya? 14 por 18, vamos a hacer unos sobrecitos adentro de las carpetitas. También van a ser 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Vamos a, eh, a, poner, a hacer unos sobres adentro, 5. Y además vamos a necesitar para la última parte, para la parte del, eh, de la tapa trasera, ¿no? Vamos a necesitar otra cartulina de 30 por 11 y medio, si no me equivoco es 11. Sí, por 11 y medio. Doblada en la mitad así. Esta va a ir para la parte de atrás, ¿ya? Eh, como les dije, un pedacito de velum. Hola, hola, bienvenidas. Listo, ya tengo el acetato muy bien, Leti, excelente. Eh, un pedacito de velum de 13 y medio por 8 y medio, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a necesitar porque, como les digo, es bien sencillito el alguncito. Yo sé que ustedes aquí están empezando, así que no, no íbamos a hacer algo muy complicado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? Vamos a... Eh, lo primero que vamos a hacer es doblar nuestro acetato. ¿Con qué lo doblan normalmente ustedes? Eh, yo lo doblo normalmente con mi plegadora. Ahí está. ¿Sí? Con la plegadora. A ver, ¿están o no están? Díganme ustedes. No las veo. Yo quiero que me hablen, ¿ah? Que conste, ¿ah? Yo necesito que me hablen, que conversen. <ríe> bien, vamos a doblar en 12. En 12, ¿ok? Yo no uso la plegadora porque el, en el acetato la, la plegadora no funciona muy bien. Ya, hay que estar, dale, dale. Entonces, uso este eh, tipo, a ver, no sé cómo le dirán ustedes. Yo, normalmente es como un, un boleador para mí, pero es súper chiquitito en la puntita. Y con eso hago mis dobleces, ¿ya? Entonces, marco en 12, porque ahí vamos a trabajar. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, en 12 ajá, le doy la vuelta y marco nuevamente en 12 ajá, eso quiere decir que hemos marcado 12 y 18 ¿no? a veces se confunde me dicen cómo era la que sigue no importa, la tapa la, el rectángulo es eh, de 12, y le dan la vuelta y marcan los 12, entonces ya saben que el lomito bueno, va a ser un lomazo es de 6. ¿Ok? Entonces marcamos. Bien marcadito. En 12 y en 18. Nos queda un lomito de 6. Ahí está. Miren. Es bien gruesito. Ahí está. Ajá. Ahí lo ven. Sí. Es un lomito de 6. ¿Ok? Ya está. Como les digo, es bien gruesito. Entonces, eh, por eso me gusta usarlo para estos minis. Porque eh, pueden trabajar muy bien como tapitas. ¿No es cierto? Bien. Aquí ya está. Ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a doblar son eh, las páginas interiores para de una vez hacer todo lo que es aquí, el doblez. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ya tenemos... Vámonos a las páginas interiores, o lo, lo que le llamamos las carpetas, ¿ya? Las carpetitas. ¿A dónde las van a doblar las carpetitas? A ver, díganme, si la, la tapita, porque yo siempre me gusta que ustedes piensen, si la tapita es de 12, acá está, de 12 por 14 y medio, a mí, no, 15, ¿eh? ¿Cuánto creen ustedes que debe tener la medida de las carpetas interiores? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué tamaño debe tener la medida de las carpetas interiores? ¿Estarán por ahí o no estarán? Bueno, la verdad es que puede ser 11, puede ser 11 y medio. ¿Ya? No le den a 12 exacto, no le den a 12, porque no sería la idea de que ustedes trabajen y se salgan las páginas. Entonces, en 11 y medio yo creo que es el tamaño perfecto. Aquí sí vamos a usar la plegadora. No tengo ranurita en 11 y medio, entonces, ¿qué hago? Jalo un poquito aquí, jalo medio y marco en, en 13, ¿no? A ver, sí, pues claro, tiene que ser 13. Vamos a, vamos a marcar igual acá. Jalo y en 13 es en donde marcaría. Definitivamente prefiero este. Ahí me marco más rápido. ¿Ven? ¿Ya? Y una vez que ustedes ya marcaron en 13, ahí, entonces ya marcan la que sigue, porque esto van a ser unas carpetas que van a venir así. Ahí. ¿Ya? 12 y medio. A ver, a ver, a ver. 12 y medio. Ajá. Hice exactamente lo contrario. Tenía que ser once y medio. Y marqué en 12 y medio. No importa. Ya ven que les digo que siempre hay un detallito. Vamos a marcar aquí. Y aquí recién. Ajá. Ahora sí. Ya, es importantísimo que ustedes se den cuenta de ese detalle. Ya. Muy bien, felizmente que la marca, ahí está. Tiene que llegar a 11 y medio, ¿por qué? Porque la tapita es de dos. Una vez que ustedes colocan acá, ya se queda dentro la, la tapita, ¿no es cierto? Ya, entonces, marcan en 11 y medio... 11 y medio, vamos a dejarlo acá, 11 y medio y 23, serían, la, serían las marcas, 11 y medio y 23, ¿ok? Ya está, esta es la primera, vamos viendo también que los dibujitos se vean bien. Ya, vamos con la otra, igual vamos a marcar a 11 y medio, jalamos acá un poquito, Ah, 11 y medio y, y bueno y 23 y si no ustedes nos marcan así para para ya estar seguras ¿no? 11 y medio y 23 ya esta la otra otra por aquí 11 y medio vamos a jalar ahí porque no hay ranura y 23. Vamos a marcar de una vez acá. 23. A ver, ¿están ahí o no están ahí? Cuéntenme. Miren qué bonito. El papel es una belleza. Por eso escogí Mintai. Es hermoso el papel. Muy bien. El otro. 11 y medio. Marcamos. Jalamos aquí en 12. Ay, a medio y 23, uh -huh. 36 está mirando, ves, este Mirna como dices que no, sí las chicas les gusta sus envíos, ahí está, ven, sobre todo porque la se equivoca, este le voy a dar la vuelta, lo voy a poner así, así lo voy a poner para que se vea este diseño. Ya tenemos una dos tres y vamos por uno más. Acuérdense que son 5, 11 y medio. Nos vamos a demorar de repente un poquito más, pero como les digo, estamos aquí para seguir, eh, para cualquier consulta que ustedes necesiten, alguna cosita que no les haya quedado claro. Ahí está y acá. ¿Ya? Entonces, son cinco, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿ya? Son cinco carpetitas las que van a ir adentro de, eh, de nuestro álbumcito eh, ¿ven? ¿Ya? Son cinco carpetitas. Ustedes van a decidir, en realidad, cuál quieren que sea su portada. Por ejemplo, yo puedo... Eh, yo voy a escoger, me parece, eh, no sé si la rosada o la celestita para que vaya adelante. Es importante que sepan cuál va a ir adelante, ¿no? Y también ustedes pueden, por ejemplo, colocar esta de aquí. Eh, la primera sería esta. La que sigue puede ser esta y ustedes le pueden dar la vuelta aquí, ¿ya? La que sigue puede ser esta de aquí. Así. Luego la que sigue va así. Luego la otra va aquí, así, y luego la otra va aquí, ¿Ven? Entonces, ustedes pueden hacer que una, una se abra aquí y la otra se abra por acá, ¿sí? ¿Me entienden? Una se abre aquí y la otra se abre por el otro lado. Otra así y otra por el otro lado. Ojo, que ustedes tienen que darse cuenta siempre que los dibujos, los diseños, así como están aquí, estén paraditos, ¿no? No vaya a ser que terminen poniendo la carpeta así al revés. Al revés no. Tiene que estar siempre derechito. A ver, ¿están ahí o no están ahí? Porque no las veo. ¡Ah! Ya las vi. Cristina, Lore, estructural, me dice otra vez la, la altura de los este, de los Acá estamos atentas, muy bien. Ahí están ayudando entre ustedes. Perfecto. Para no demorarme mucho, porque si no nos demoramos hasta qué hora. Miren, lo bueno es que el video queda grabado, no se preocupen, no porque es en vivo no va a quedar grabado. Entonces esta es la idea que las, eh, las carpetitas puedan ir así, una, una una se abre por aquí, la otra se abre por el otro lado, la otra nuevamente se abre por aquí, ya. Es fácil, chicas, nada complicado. Ya está dobladito estas de aquí. Ya estamos con las carpetas. Ahora vamos a doblar. Vamos a dejar aquí, aquí, aquí. Ahora vamos a, do a doblar las cartulinas blanquitas. Esas que les dije, chicas, no, no, no las estaba leyendo, ¿eh? Aquí atenta. Ah, ya les, ya les corté el sobrante. Ajá. Atentas, chicas, y si no, pues pueden hacerlo después que termino el en vivo. Mejor. ¿Ya? Bien, estas de aquí que dije que eran de 18 por 14, las vamos a doblar por la mitad. ¿Dónde viene a ser la mitad? Pues 9, mis cari. Ok, entonces en 9 doblamos bonito, ¿ya? Y marcamos. Estas van a ser unos sobrecitos que van a ir adentro de nuestras carpetitas, ¿ya? Son 5 también, dobladas a la mitad, ¿ya? Ya, acuérdense de mí que a partir de, de ahora, este, Mirna va a comenzar a hacer sus, eh, sus videos en vivo. Acuérdense de mí. <ríe> y si no, yo la ayudo. Yo la ayudo, le enseño. Eh, ya tengo muchos años de verdad haciendo videos en vivo. Ya un poquito cancherita, como les decimos aquí en mi, en mi país. Ahí está, nueve, y ya está. Estos vienen a ser los sobrecitos que van a ir dentro de las carpetitas, ¿ya? Acá las tienen todas, son cinco también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle un cortecito, ¿dónde está mi perforadora? Aquí está, una de una y medio, como ven. Y le vamos a hacer, ah, vamos a marcar el medio de una vez. Eh, 14, pues 7 debe ser la mitad, ¿no? Ahí en 7. Y vamos a hacerle el corte. Hola, bienvenidas. ¿Ven? Mirna dijo, no, no, hay mucha gente, Cari, pero no importa. Ya ven, mucha gente hay. <risa> eh, es, es cartulina hilo, no sé cómo le dirán ustedes, cartulina hilo. ¿Ya? Bien, y vamos a cortar por... Eh, la, el medio círculo, ya, ahí, el medio círculo, ok, las demás ya marcamos de acuerdo a la, a la primera, la primera sería nuestro modelito, es el modelito casera, así, vamos a cortar todas para que todas queden igualitas, no, ya, ahí, me parece que voy a sacar ya la plegadora, porque creo que la plegadora ya no la necesitamos ¿eh? Vamos a dejar por acá la plegadora. Ah, eso sí, si, eh, si entra mi hijo, tengo un niñito de nueve años, y dice, mamá, quiero, o cualquier cosa, ya no se asusta. Eso sí, en los en vivos, eso, eso, esas cosas sí pasan. Hasta los temblores. Aquí en Perú, miren, ya voy cortando. Aquí en Perú últimamente hay bastante temblor, ¿ya? Entonces yo soy bien miedosa. No me ha agarrado todavía un temblor en vivo. Pero eso sí, me agarro un temblor ahorita y yo me mando a mudar chicas. <ríe> Las dejo. Y luego vuelvo. <ríe> Ay, Dios mío, ¿por qué será? así la cari. Hola, hola. Bienvenidas a todas. Por favor, a compartir. Hola, Cari, desde Colombia. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Saludo desde España. Recién estoy empezando. Hola, Sarita. Muy bien. Hola, ahora aquí, admirando mucho, a, admiramos mucho a Mirna. Oh, sí, Mirna es lo máximo. Yo estuve con ella eh, en el grupo de Berti eh, y me encanta, Mirna. Me encanta. Yo la eh, tengo una... Yo tengo una, eh, un programa de entrevistas, no sé si lo han visto, en donde la entrevistamos hace poco, nomás a Mirna, aquí en Perú. Eh, no, y la conocimos, muy linda Mirna. Listo, aquí están los sobrecitos que vamos a poner dentro de las carpetas. Ya tenemos los cinco sobrecitos, tenemos las cinco carpetitas y tenemos eh, la estructura con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora sí, algo muy importante que necesitamos eh, saber es que no vamos a pegar en este caso, lo que vamos a hacer es un lomito en donde nos tenemos que ayudar para poder hacer los huequitos, ¿ya? Miren, les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Este es el lomito que tenemos que preparar para poder hacer los huequitos al lomo, ¿ya? Es de 6 pulgadas, de 6 pulgadas, no estoy hablando de centímetros, ¿ah? De 6 centímetros por 14 y medio, y yo he colocado ahí los huequitos. Ahorita les voy a enseñar. Aquí les voy a enseñar a hacer un modelito de esto. Para que puedan eh, eh, hacer sus huequitos aquí en el lo ¿Ya? Miren, yo había llevado, pero ya necesitamos nuevamente esto. Vamos a dejarlo nuevamente por aquí. Y les voy a enseñar. Porque yo lo prefiero hacer con la tabla de plega. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un moldecito? Así en negrito para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Miren, como ven, está en 6 centímetros. Ya ustedes lo sacan en pulgadas. Y marco 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, esto es un molde, ¿ah? ¿eh? Esto no se va a poner el, a la, a, al mini álbum, Es un molde para que ustedes se ubiquen, ¿ya? Y aquí, aquí voy a ir a uno, a uno... Si sí, me parece que era uno, a ver. Sí, a una pulgada. A un centímetro voy a ir. A uno y medio. Uno y medio, ¿ya? Sí, para tener mayor seguridad. Uno y medio acá y uno y medio acá. Ahí. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo estos dos eh, rayitas? Rayitas. Es para hacer el huequito exactamente aquí. Aquí vamos a hacer los huequitos pegados al, al lomito. ¿Ya? Eso es como para que lo entiendan. Viene así el estampado, sí. Velum creo que se llama. No, chicas, velum se llama el, el otro. Este es el que les estoy enseñando. Es el acetato. Este. ¿Ya? Perdón. Y el velum es este que está acá. O no sé cómo le dicen a usted. Este es el acetato. Y este es el velum. Los dos son estampados. Bien estampado, ¿sí? Pero tiene impresora láser, el diseño lo puedes hacer tú. Así es, Tatiana. Exacto, ustedes si tienen impresora pueden hacer su velum eh, estampado sin problema. Ajá, sí, esa es la diferencia, ¿ya? Bien, ahora sí, con este, el modelito, con eh, esto que hemos hecho ahorita, vamos a colocar aquí en nuestro lomo para poder hacer los huequitos, ¿ya? Entonces, agarramos un ganchito por acá, lo ponemos más o menos en la mitad, agarramos un ganchito por aquí, colocamos el ganchito, ¿lo ven? Y aquí vamos a hacer los huequitos, ¿ya? Lo voy a colocarlo ahí y vamos a hacer los huequitos con la cropa Dai, ¿ya? La mayoría tiene su cropa de ¿no es cierto? Vamos a hacer el huequito chiquito. A ver, ahí. Voy a marcar más o menos en dónde queda el huequito para hacer el huequito a todos igual. Miren, la crop tiene una forma de que ustedes puedan marcar a dónde va a quedar para todos los huecos hacerlos iguales a la misma medida, ¿ven? Entonces, yo ya comienzo a hacer los huequitos y me guío de el, la crucecita que acabo de hacer. Ahí lo ven. Listo. Ya está, entonces agarramos otro ganchito, por si las dudas, enganchamos ahí y nos vamos aquí para hacer los huequitos al otro lado. A ver, ¿estamos o no estamos. Sí, ¿no? Yo tengo que estar eh, actualizando para poder verlas. Alicia es como un papel manteca, así es, acá se dice acetato, excelente, acetato, muy bien. Muy bien, entonces ahora hacemos lo mismo, pero por el otro lado. Gracias por los corazoncitos, eso quiere decir que están entendiendo y les, ha, les está gustando. Ahí está, ¿ya? Ya estamos con los dos, miren. Ajá, hizo su huequito muy bien y sin problemas. Vamos a sacarlo. Uh -huh. vamos a marcar que este lado es el de arriba, así va para arriba, ahí, ya, este lado va para arriba para no olvidarnos, y ya está el huequito de los acetatos, no lo ven, vamos a poner, ahí está, ¿lo ven? El huequito de los acetatos, este, el acetato está listo para trabajar. Bien, ahora, vamos a limpiar aquí, ahora vamos a hacer los huequitos a, lo, a las carpetas, ¿Ya? A las carpetitas. ¿Se acuerdan que hemos trabajado unas carpetitas? Bien, acá están las carpetitas. Pero yo, aparte de esta carpeta, voy a colocar el sobrecito que aún no lo he pegado. Lo vamos a pegar al final. Ahorita lo que queremos es hacerle solamente los huequitos, ¿ya? Entonces, vamos a acomodar siempre con sus ganchitos. Ahí, un ganchito que les agarre ahí. ¿Ok? ¿Ok? Otro ganchito les voy a agarrar aquí para que ustedes estén seguras de en dónde van a ser el huequito. Ah, vamos a dejarle esto por aquí. Y nos venimos con quién? Con nuestro modelito. ya Según nuestro modelito, según nuestro modelito, ustedes tienen que buscar el medio. Ah, voy a bajar un poquito mi camarita. Ahí. Ahí me ven bien, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar el medio. Vamos a colocarlo. Exactamente en el medio. A ver, a ver, vamos a ver. Ahí. Ya. Para que sepan a dónde tienen que poner los huequitos. Ahí. A ver, ¿estamos bien? Yo me he salido, miren. Me he salido. Es acá. Y uh -huh. uno aquí y otro acá. ¿Ya? ¿Lo vieron? Ahí es donde vamos a hacer el huequito. A ver, espero que sí estén. Espero que sí. Háblenme, mándenme corazoncitos, por favor. ¡Hola! Miss Cari, hola, Miss, se compró su crop. Sí, me compré la crop. Oro rosa no es una belleza. Hola, buenas tardes. La acetato, ¿dónde lo puedo conseguir? ¡Betsy! Yo estoy en Perú y este acetato es de papel manía. Ya, eh, ya, este. Otros países si no podría decir pero aquí en Perú este acetato es de papel manía. ¿No es una belleza el acetato? Bien, ahora sí, hacemos los huequitos según, ah, no, no, no, no, uy, casi, con casi hago eso y no. Tengo que hacer huequito con mi punzón. Casi, casi, como se diría, como diría, la fiego. <ríe> La ya, ahora voy a buscar yo justo por acá tenía para hacer el a ver, no está tenía para hacer el, el huequito y ahora no tengo, voy a buscar uno para hacer mi huequito ya, a ver, un microporosito para hacer el huequito, no sé dónde, dejen mis huequitos ya, ahora sí con punzón, ya chicas, con punzón hacemos un huequito acá y el otro huequito por acá ya. Tienen que estar obviamente seguras, ahí está, tienen que estar ob obviamente seguras que están haciendo el huequito eh, en el medio, ¿no? Justo en el medio. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Voy a subir un poquito, ¿ya? Entonces, este es ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya copiamos nomás a las demás, ¿no? Recuerden que este hemos dicho que va, va, a, ir, este va a ir, este va a ir así. Así, y este va a venir así, por este lado, ¿ya? Este modelito, el primero que ustedes han hecho, pueden seguir utilizando los demás modelos. Para hacer los huecos, los demás huecos. No sé si me entienden. Si no me entienden, me van a entender cuando lo preparo. Entonces, nuevamente. Sí, me, me compré mi, mi bol rosado. Ahí están, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Es, es la misma exactamente, entonces, este modelito es el, el que nos va a enseñar y vamos solamente a hacer el hueco en donde tenemos que hacer el hueco. ¿Ven? Y ahí ya está el huequito, ¿ya? Así cada una. Así cada una, vamos a dejarlas así para que se queden así con sus banchitos, A ver, ¿están ahí? ¿Están ahí? Cuéntenme si están ahí. A todas las vamos a hacer, les vamos a colocar su ganchito. Después vamos a hacer con un hilito, ¿ya? Es súper fácil la estructura, chicas. Miren, el imán se quedó por acá. Es súper, súper fácil la estructura. Entonces este usamos como modelito ya para hacerle el huequito ahí ahí ya cuántas nos faltan dos nos faltan no las leo ahorita las leo un ratito ahorita las leo así vamos poniendo yo tengo un montón de estos ganchitos porque me encanta para trabajar con uno es suficiente entonces ahí está ya, y nos falta uno, vamos a sacarle de este, nos falta uno para hacer, que este va a ir así, entonces este va a venir acá, ya, ajá, ¿les gusta lo que estamos haciendo? Me imagino, porque veo las caritas, este, este es, ¿no? El modelito, bueno, en realidad es cualquiera, cualquiera es cualquiera y entonces uno aquí y el otro ya ya tenemos el modelo de cada uno bien, ahora sí vamos a sacar esto y aquí están todos todos, todos, todos están y qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a coserlo Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, súper original con los sobres, qué buena que les esté gustando. Mis, el acetato que es de primera debe llevar cinco perforaciones, sin embargo, las carpetas llevan uno, solo ojo en la parte central. Uh -huh. No te preocupes, somos tranquilas aquí en el grupo, pero muy trabajadoras. <ríe> no sé lo que están hablando, pero ahí las veo. Bien, aquí estamos, ¿ok? Estamos trabajando nuestro albulcito mini álbum, porque es pequeñito, si lo ven, de acetato ¿ya? Eh, habíamos dicho cómo íbamos a, a colocar todos. Esta va a ir adelante. Es importante que sepan cuál va adelante y cuál va atrás. Esta quiero que vaya atrás. Esta de aquí me va a venir así. Aquí la quiero así. Esta de aquí viene aquí. Esta viene aquí y así. Ya, así voy a caer, ¿ya? Así va a ir. ¿Ok? Entonces, la primera que viene a ser esta, o que viene a ser la última, vamos a colocarla aquí. ¿La ven? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con un eh, hilito, ahí, un hilito rosadito, una aguja roma, no sé cómo le dicen ustedes, aguja roma puede ser también, ¿ya? Es esa aguja eh, que es bien gordita, no es finita, es gordita. Ya. Y vamos a comenzar a... Eh, todavía no he pegado, miren, ¿ah? Vamos a comenzar aquí a coser las carpetitas, ¿ok? Espérense, espérense, espérense. Vamos a meter por acá primero. Vamos a, a coser carpeta por carpeta. Ahí está. Vamos a dejar un espacio porque necesitamos luego eh, amarrar. Ya, estamos eh, trabajando desde la última, ¿se acuerdan? Desde el último huequito. Vamos por aquí y entramos por aquí y por este huequito que está acá. Uh -huh. Ya está. Esta es la última que viene a ser, ¿no es ¿cierto? La última. A ver, ahí lo van a ver, ahí lo van a ver, perdón si me estoy jalando mucho. ¿Y qué hacemos? Solo amarramos. No hay problema de las, de lo, del amarre, del nudito, no hay problema porque vamos a cerrar el, el sobrecito, ¿no es ¿cierto? Entonces no hay problema del nudito. Bien anudadito ahí y cortamos, bien anudadito y cortamos, ¿ya? ya, está, listo, ya está la primera carpetita, sacamos el ganchito y ya, ya está nuestra primera carpetita, ok, así todas y una por una, ¿No pueden cerrar la puerta? Gracias, no les digo, no les digo que eso iba a pasar. Yo les dije que eso iba a pasar. <risa> ¿Sí? ¿Se entiende? Es súper fácil. Súper, súper fácil. Ya, esta va a venir acá. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En realidad ya es como ustedes la qui las quieran colocar. ¿Ya? Voy a dejar ahí porque si no, no voy a agarrarlo bien. No sé por qué le saqué el ganchito. Vamos a dejar el ganchito ahí en su sitio, su lugar. Ya. Y nuevamente. Estranjilito. está, uno. Como Mirna me dijo, cari, una estructura fácil. Yo dije, a ver, una estructura fácil para las chicas. Esta está fácil y bonita, ¿no? Fácil, eh, bonita y, y llama la atención un poquito porque es cosida, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos es a mano, entonces tiene mucho valor. Eh, eh, no se vaya, no se vaya. Ahí está. Y seguimos amarrando. 47, chicas, qué lindo. Les distrae en el mero mole a las españolas con el acetato. Ah, sí, ¿no? <ríe> en cuanto despierten se van a emocionar. Ay, qué bueno, a mí me da miedo usarlo. ¿Te da miedo, Amanda, usar el acetato? ¿Por qué? No corta el acetato. No pasa nada. Usen el acetato. Tan bonito el acetato. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cosiendo. Miren el, el imán bandido. ¿Cómo se escapa por acá? Vamos a dejarlo acá. Bien, continuamos. No pasa nada. No pasa nada, chicas. A ver, las carpetitas están así. Muy bien. Esta se está abriendo por el otro lado. Seguimos. Vamos a abrir este de aquí. Lo mismo. Esto sí es un poco repetitivo. Espero no se aburran. Yo sé que no se aburren. Yo sé que a ustedes les gusta. Así como a mis, a mis alumnas, que les encanta esto. Bueno, seguimos. Aquí las voy leyendo, ¿ya? Ahí. De verdad, feliz de estar aquí en el grupo de Mirna. Me encanta. Cuando quiera, Mirna, aquí estoy. Y las invito también a participar de Scrapeando y Compartiendo con mis Cari. Por ahí siempre estoy compartiendo eh, estoy compartiendo tutoriales gratuitos. En la academia sí es pago, pero también tengo muchas alumnas internacionales pagan por Paypal todos los meses tenemos diferentes temas para trabajar ya está estamos en la tercera no Ajá. ya está estos architos nos ayudan un montón ya está, ya está. ahora la cuarta que viene a ser esta de aquí se me acabó el hilo, así que vamos a colocar un poquito más de hilo, ¿ya? Usen un hilo delgado, yo estoy usando este rosadito, usen un, un hilito delgado para que puedan trabajar, ¿ya? A ver. Se han venido mis alumnas, yo las veo ahí, a ver, saluden mis, mis florecidas intensas o mis alumnas, a ver, quiero verlas. Se ve hermoso y rápido, ¡sí es rápido! Ya dijiste, aquí estoy. <risa> cuando quiera, Mirma, cuando quiera, con mucho gusto voy a compartir con ustedes. Ya, seguimos, por acá. ¿Ya? Entonces vamos con este de aquí. Lo cosemos por aquí, entramos por aquí. Y miren qué bonito va quedando ahí, ¿ah? ¿eh? Me encanta cómo queda en. El... El detalle del acetato que lo vamos a tapar, pero ustedes lo podrían dejar así. ¿eh? Yo lo voy a tapar porque me ha provocado taparlo, pero ustedes pueden dejar el acetato, en... el lomito lo pueden dejar así. Se ve súper lindo. Ya mucho hilo puse, pero no importa. Muy bien, vamos a coser este último, nos falta un hito más, ya. Hola chicas, bienvenidas, a partir de ahora Mirna dice que va a ser en vivos, así me acaba de decir ahorita. <ríe> Yo le voy a ayudar a la Mirna para que haga sus en ¿qué les parece? Yo de verdad quiero disculparme con Mirna porque realmente yo no he podido estar en el grupo durante todo este tiempo que este, están siempre conversando y a mí me da una pena porque tengo tan, tantas cosas, tantos grupos que ay no se imagina. Pero ahí de vez en cuando las leo. Ya, acá me dicen, ¿está, ¿estoy o no estoy? Díganme por favor si estoy, si regreso... Hola, hola. A ver, a ver. <ríe> a ver, ya ves, te apoyamos, le dicen a mí. ¿Eh? A ver, dígame si volví, por favor. Dígame si volví. Ahí está. Terminamos con el hilo. Ya no necesitamos el hilo. Chicas, confírmeme, por favor, si ¿sí estoy en vivo. Sí estoy, ahí está, la milagritos Lo máximo. Sí, aquí, hola, hola, tú sigues. Ya, yo sigo, nomás yo sigo. Por supuesto que sí, yo sigo. Ahí está. Miren, miren si se hace bien gordito, como yo digo, me encanta. Miren, chicas, ahí está. Miren el detallito, me encanta. Es como si estuvieran en el aire nuestras páginas. Ay, que se está cayendo? Espérense un ratito porque no voy a hacer que rompa la tabla. Ya. A ver, ¿estamos o no estamos? ¿Les gustó o no les gustó? Me voy. Ya está. Me voy. O aunque sea, decoramos un poquito. La portada. Mis cari, esa colección es Minta y Simoniquita. Sí, Minta y Papers. Una maravilla. Ustedes cuando empiecen el video, cuando lo vuelvan a ver, van a ver todo eh, lo que mostré. Hermoso, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, esta es la estructura. Me dirá Mirna si puedo continuar. Yo de verdad, como le dije en vivo, me tomo todo mi tiempo. Yo no sé si, eh, si tengo mucho tiempo o no. Yo de todas maneras eh, hice la portada por si acaso. A ver, Mirna, que me confirme si está por ahí Mirna para terminarla, al menos terminar la, la portadita. Dígame si no es una belleza, ¿no? Solo así... Con el acetato hermoso como está, queda lindo. Y ahí están... ¡Ah, espérense, espérense! No hemos cerrado los, los sobres. ay la mi cari se emociona y no cierra los sobres. Ya, eh, Mirna, ¿me vas a confirmar si es que sí puedo, aunque sea, eh, hacer la portadita? Yo no sé si... Eh, eh, eh, tiene un tiempo. Es eh, hermoso, ¿no? A mí también me Ahí. vamos a cerrar los sobrecitos Sí, Miss Sí, este hermoso proyecto, esa colección son de mi favorita Ay, sí, a mí también me encanta Me encanta, chicas, me encanta Vamos a cerrar los sobres y, mi, y Mirna me confirma si es que podemos hacer la portadita Porque ella me dijo solo estructura cari Entonces yo soy bien en ese aspecto Soy súper... Eh, yo sigo las instrucciones que me dan. Solo portada, solo portada. Solo portada, perdón. Solo estructura, solo estructura. ¿Mirna está ahí o se fue? Dijo que sí. Queremos portada. Eh, muy bien. Pero aquí, hasta aquí, hasta donde estamos, ustedes pueden hacer su albumcito. Hasta aquí. ¿No? Y ya decoran. Yo hice una portadita por si acaso. Dije, no estoy segura si voy a poder hacer portada o no. Muy bien. Miren acá. Uno sale por un lado, el otro sale por otro lado. Estamos cerrando los sobrecitos, ¿se acuerdan? Estamos cerrando los sobrecitos. Una belleza completa, dice mi Sandrita. <risa> ya. Por dentro no lo voy a decorar, porque para mí eh, la decoración de los papeles es una hermosura. Un poquito voy a decorar así algunas cosas sencillitas, que ya la decoraré después, pero vamos a hacer portada, ¿ya? Vamos a hacer una portadita sencilla también, para que no demore tanto este... Porque de, de, después de repente de, dicen, ¡ay, es un, un en vivo de, de dos horas! ¡Ay, no, qué flojera! No lo voy a ver. Claro que lo pueden ir adelantando, ¿no? Ah, ya, con un montón de corazones, sí, me animo a hacer la portada, por supuesto. Mil corazones para que, para que me notes. <risas> ay, ay, tan linda la, la Mirna. También le tengo mucho cariño a Mirna. Ahí está, nuestro albumcito, precioso. Con esto yo lo dejaría, ya hago una portadita, pero no me provocó hacer otras cositas, pero ya ustedes como quieran, ¿ok? Vamos a hacer una portadita simple también, a ver, o sea, vamos a hacer que nos haga caso, porque acuérdense que el acetato todavía es un poquito, este, se acomoda, a pesar que es durito, se acomoda. Yo he hecho, miren aquí, unos marquitos, ¿ya? Trabajando eh, con este, trabajados con, eh, con este papel que les digo, este eh, cartulín espejo de Sisi. Y este rectángulo es de once y medio por... 14 y medio, ¿ya? Le he hecho un bordecito de 2 centímetros, de 2 centímetros alrededor y lo he cortado con la cuchilla para hacer el marquito, ¿ya? Este marquito va a venir acá, ahí, ¿ya? Además, eh, de minta y también corté un pedacito de la misma colección, eh, este este se sí, vamos, vamos a poner aquí así. Ahí. Ahí lo vamos a poner para que combine, ¿no? Porque si lo, si lo ponemos así, pegamos. Entonces, vamos a poner este de aquí, que tiene bastantes cositas, este, florecillas, ¿ya? Además, también, además, también hice lo mismo, un bordecito para la... Para el lomo, como les digo, yo lo quiero tapar, pero ustedes si quieren no lo tapan, lo dejan ahí. O le cuelgan, mientras que ustedes van cosiendo, le cuelgan unos bichitos, unas piedritas, unas perlitas y les queda lindo. En mi caso, yo lo voy a tapar. Eso quiere decir que lo voy a colocar ahí. ¿Ok? Así. ¿Ya? Solo queda un filito de 0.05 en todo elrededor para que quede ese filito nomás. ¿Ya? Ah, perdón, al revés, ahí. Sí, o oh, bueno, podemos poner este aquí también, ¿no? Y este de aquí también le voy a poner esta, eh, esta cartulina y le voy a poner esta de aquí. Así, ¿ya? Puede ser así como les estoy enseñando. Aquí ya depende de lo que ustedes quieran. Lo bueno es que cuando ustedes trabajan con cartulina... Con colecciones ya se combina, ¿no? Puede, puede quedar así, como les estoy enseñando, o le ponemos el lado de, de todo el floreado. Mejor todo el lado del floreado, a mí me encantan las flores. Ay, todo el lado del floreado. Así va a quedar, ¿ok? Pero en realidad pueden usar de las dos formas que les estoy enseñando, ¿ya? Este va a venir aquí, así que esto va a ser como una ventanita, ¿Ok? A ver, ¿están ahí? ¿Están ahí? Más bonito el fondo de flores. Termina mi descanso, pero mañana no. Pues va a tapar todo el diseño del acetato. Así es, va a tapar todo el diseño del acetato. Por eso les digo, de aquí depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren, lo tapan. Si no, no lo tapan. En mi caso, lo voy a tapar porque voy a hacer un detallito. ¿Ya? Entonces lo voy a tapar, pero si ustedes no, porque, por ejemplo, tienen un acetato que no hay diseño, pues comienzan a tapar como yo lo estoy haciendo. Recuerden que yo lo que les estoy diciendo es que de, a partir de aquí ya pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Lo que ustedes quieran. Entonces, aquí queda. He cortado un, eh, una goma eva fomi, no sé cómo le dicen ustedes, así anchita de un milímetro me parece que es, para colocar aquí y que se quede eh, levantadito, ¿no? Que se quede levantado, ¿Ya? Aquí, para ponerlo aquí, exactamente aquí. Otra cosa que también vamos a hacer, esto me siento que se me levanta mucho, así que voy a agarrar. Este de aquí voy a agarrar y le voy a colocar aquí abajo para que me ayude. Ah, no, esto no me va a ayudar. Me voy a colocar acá. Ahí lo voy a colocar acá. Acá coloco yo mis ganchitos. Ven, y llevo mi hijo aprovechando que estoy en clase. Miren. Llegó mi hijo aprovechando que estoy en casa. Ya, ahí. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a trabajar todo esto. Primero el, el, el rectangulito y esto de acá. Ustedes lo hacen como ustedes ya quieran. Ya, yo le Aquí está la estructura. Hasta aquí queda conmigo. ¿Ok? Pero yo voy a hacer un, un detallito. Ya, vamos a pegar... Lo voy a pegar con cinta doble cara. Me olvidé de traer la cinta doble cara. Así que voy a traer en este momento. Prefiero pegar con cinta doble cara cuando es cuestión de acetato. Miren todas las cintas doble cara que tengo en grosores diferentes. Para poder hacer, eh, este de aquí es el que me conviene. Sí, este de aquí me conviene. Así que vamos a trabajarlo. Qué bellecita, mis, en el, en el lomito se le podría poner una bonita, claro, un bonito colgante. Por supuesto, ahí están mis alumnas se antoja coser el papel al acetato claro que sí es tanto, o sea, como siempre yo les digo a mis alumnas, yo solamente les prendo como el bichito el bichito de eh, de, de, de lo que hago y ya ellas, como se dice su comienza eh, ay, esta tijera no esta es la que uso. Eh, ellas comienzan perdón, creo que no ven ay, disculpen ya comienzan a, a crear sus propias, eh, lo que quieren hacer, ¿no? Yo les doy la opción de hacer, eh, de crear, ¿no? Ya. Así. Vamos a trabajar sobre el acetato. Ahí. Ya. Entonces, necesitamos... Sacarle, Ahí, vamos a sacarle. Ahí. He visto las estructuras tan hermosas que han hecho mis otras. Yo me imagino, Mirna, cuéntame cómo es, si hay algún tipo de reto. Con, para que cada una haga la estructura. Cuéntame cómo es. Cuéntame cómo es. Ajá, ahí. ¿Quién va a hacer la estructura? A ver, díganme, por favor. ¿Dónde se compran esa colección? En, en México, por favor. Por supuesto que se puede poner eh, con sellos dibujados en el acetato. Claro que sí se puede. ¿Con qué normalmente se hace? A ver quién sabe. ¿Con qué tinta? ¿Con qué tinta pueden hacer eh, lo que está diciendo aquí nuestra amiga? ¿Con qué tinta? ¿Mm? ¿A mis alumnas. Ahí deben estar mis alumnas. Espero que estén ahí mis alumnas para que contesten. Porque con cualquier tinta no pueden sellar en acetato, si ¿sí saben, ¿no? Así yo las hago trabajar, las hago este, ser partícipes. <ríe> Se te corre la tinta, si tú quieres hacer diseños con acetato, te quedaría con impresora láser. No, hay un, una tinta con la que ustedes pueden sellar. A ver si están mis alumnas por ahí que digan. Mis alumnas sí saben. Yo le estoy haciendo, pero corté mal. Oh, no importa, no importa. Hazlo más chiquito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, mis alumnas, esas que han empezado desde principiantes conmigo, ¿con qué tinta pueden sellar el acetato sin que se corra? Hay una tinta. <risa> No voy a decirlo hasta que venga una alumna y diga. Ahí, muy bien. Vamos a pasarle. Hola, hola, buenas tardes. Esteison. Muy bien, ahí está. Olida, tiene su punto. Tiene su punto en la academia. Esteison. Ahí está. Muy bien y el de atrás, acuérdense que yo decidí cortarlo todo, este, taparlo todo pero ustedes si quieren no lo hacen ya, no lo hacen aquí ya va a depender de, eh, de lo que más les guste ya, este no lo voy a tapar todavía si ¿Sí lo voy a tapar sí sí lo, voy a, sí lo voy a tapar les dije que yo no tengo este proyecto listo, ¿no? yo me estoy inventando no, inventando no no me estoy inventando, lo estoy haciendo en el momento no es que tenga otro otro igual ya. lo pueden hacer este con goma por supuesto que lo pueden hacer con goma este son chicas con ese con esa tinta ustedes pueden marcar su eh, Acetato Y no se les va a correr eh, Mis alumnas, sí Ellas tienen clases de Tintas Clases de cartulina Ay, ay, ay, ay, ay. No te Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes yo pensando que no se podía, muchas gracias por el dato, claro que sí se puede, pero con una tinta. El acetato lo puedes comprar donde diga, ajá, también, lo imprimes también, sí, justamente. Pero también lo puedes sellar. Ya está. Con una tinta en especial. ¿no? Aquí me abre la puerta como si nada. Cierran las puertas, las tiran las miscaritas haciendo clases que les importa a todos los demás. Ay, ay, ay, qué barbaridad. Ya, entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Entonces, yo voy a tapar. Ustedes, si quieren, no tapen. Yo si quiero tapar, voy a tapar aquí. Chiqui Lo que he podido hacer también es, es hacer otro marquito y ponerlo aquí. También, pero no quiero a eso. Ya, quiero esto, vamos a taparlo. Yo quiero que quede todo el bordecito del brillito, ¿ya? Luego quiero que quede este aquí, ahí, ¿ya? Y quiero esta ventanita por acá, ¿ya? La ventanita, cuando ustedes la abran, se va a notar. Y para que no se note, ¿qué tendríamos que hacer, chicas? ¿Qué tendríamos que hacer para que no se note y quede la ventanita? Es es muy fascinante todo, combina súper. Pues las tintas se Stason son al se oye mucho ruido. <risa> sí, disculpen, chicas. Aquí, mis hijas, esto es lo malo de los envíos. Eso es lo malo de los envíos. Ya, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer otra, otra ventanita. Ya. Disculpen, disculpen. Vamos a hacer otra ventanita para que pu puedan colocar por aquí atrás y no se note. ¿Ya? Entonces, sorry, sorry, sorry la bulla, pero no se puede hacer nada con eso. Muy bien. Esta lo quise hacer con ustedes para que vean más o menos cómo yo hago eh, las ventanitas. Son, es muy fácil, toman la medida, hacen su rectángulo, su cuadrado. Y lo cortan con su cuchilla. A ver si sigue escuchando el ruido. Así es, marcan por atrás. Poner un marco por dentro, exacto. Ponerle un marquito por dentro. Yo lo imprimo, después lo lamino. Ajá, también. Hay tantas formas para trabajarlo, ¿no? Ya está. Poner un marco por atrás. Uh -huh. Entonces, ustedes a la hora que colocan este marquito, ya colocan el otro marquito y ya no se ve, ¿no? Ya ambos lados está... A ver... Tiene que ser exacto porque si no... Miren... Tiene que ser exacto, pero que lo he puesto al revés. Ajá, ahí. Ahí, ¿ven? Por atrás y por adelante. Entonces, este va a venir acá y este va a venir acá. Así. Ya, ahí están viendo. 42 chicas, muy bien. Eso quiere decir que están aquí. y Están con la cari, Ya, ahí. ¿Sí? Eh, les había dicho que quería poner todo con, eh, quería levantarlo todo, así que vamos a levantar este de aquí con un pedacito de, de microporoso, pun, como le llaman ustedes? Ajá. También le voy a poner al lomito. También le voy a poner al lomito para que se vea bonito. Vamos a ponerle al lomito. Este no lo corté, me olvidé de cortarlo, así que lo voy a cortar con ustedes. Poner otro marquito, exactamente, ahí está, ¿ya? Este de aquí que yo tengo tiene, eh, tiene pegamento, así que podemos sacar el pegamento. A ver, díganle a, en, a, a Mirna que les gusta el en vivo para que ella salga en vivo. a Hacer sus clases. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a cortar aquí. No quiero que se salga para nada. Ya está. Díganle, Mirna, nos gusta. Ya, este va a levantarse acá. ¿Ok? Vale. Qué, qué bonito queda ese filito, ¿no? Ese filito le da ese detalle bonito que, que gusta, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, yo también hago la cartulina. Hermoso, gracias. Sí, Mirna, muy bien. Todas todas la quieren a Mirna este, haciendo envíos. Ya, ¿qué voy a, eh, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, una cintita acá, de tul, de organza, para amarrarlo, ¿no? Pero yo quería complicar un poco más la cosa, y quería hacerle una correita de la misma cartulina con la que les estoy trabajando. Y yo la estaba armando ahí, como la ven, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer ahorita, para que vean cómo yo la he, yo la he armado. Es súper fácil, esta es la cartulina. ¿Ya? Queda así como media correita, como media eh, arrugadita porque es cartulina Ustedes pueden hacerlo con cuantas, hay telas para encuadernar Hay un montón de materiales tipo cuerina, hay de todo ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo he hecho para hacer esta correita? Que le he puesto un snap, que ahora les voy a enseñar cómo se pone el snap eh, Esta correita es de 3,5 medio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le he hecho? Vamos a ponerlo por acá. Eh, voy a doblar en, eh, en uno, en uno, en uno. Sí, en uno. Y aquí, en uno también, para que quede uno y medio. Y en uno. ¿Ya? Para que quede uno y medio aquí. Y simplemente lo vamos a doblar. ¿Sí? Y así va a quedar nuestra correita. Ahí lo ven. Ya así. ¿Ok? Mirna, ¿estás ahí? No les gusta, ¿verdad, chicas? <risa> mm, ya ves, sí les gusta. Dice que sí les gusta. Entonces, simplemente pegamos. Ahí está. Vamos a pegar les estoy enseñando la correa ya pegadita. Aquí ya la, ya la armé. Pero aquí les voy a enseñar la correa ya pegadita. ¿Ya? Pueden usar también eh, la cinta doble faz. También lo pueden usar. ¿Ya? Pega rapidito, miren. Ya. Echamos por aquí. Y pegamos el otro lado. Y ya tenemos. La correita, ya así ¡Ay! demora un poquito para pegar, pero ustedes ahí con paciencia le dan con el huesito y con paciencia forman su eh, su correita. Ahí está, ¿Ya ven. Ahí está la correita. A ver. ¿Cómo se llama ese material blanco que pegó para engrosarlo? Eh, esto es, acá le dice el microporoso, corojón. Eh, ¿Cómo le dirán ustedes, chicas? Ya, y para que la corredita tenga su formita, entonces ustedes con la misma, con el mismo huesito, le van dando así, así, así, así, así, así, para que solita se vaya formando como les digo, lo estoy haciendo de cartulina porque me encanta esta cartulina pero ustedes lo pueden hacer eh, de cualquier otro material es lo mismo Ya. aquí, el que ya está aquí armadito, yo le he puesto una eh, segunda piecita para que pegue, para que no quede así para que pegue y quedó tal cual como lo ven acá, ¿ven? ya, ya está armadito y le he puesto el snap ¿cómo le ponen el snap? Las chicas que, que alguna vez han trabajado snap. Voy a agarrar el snap por aquí. Ya. Estos son de colores pastelitos. Estos snap vienen eh, do, doble ganchito, ¿no? Viene, son dos de estos ganchitos. A ver, ¿sí? Y dos de estos ganchitos. Un hembra y un macho, como le dicen, ¿no? Este es el hembra y este es el macho. ¿Cuándo nos damos cuenta cuál es hembra y cuál es macho? Porque uno engancha con el otro. Quiero ver si este engancha. No, este no engancha. Este no es. Este, este. Ya. Ahí. Ya. Miren. Este engancha con este. Ahí lo ven. Entonces, esta es la hembra y este es el macho. Así. Así tienen que sacar sus dos. Sus. sus bichitos. Como yo le digo. Yo a todas estas cosas eh, chiquitas les digo bichitos. Están ahí. Ah, goma eva, muy bien. También hay fiel de otro adhesivo con lo que funciona bien. Así ah, es exacto. Bien, entonces le ponemos el ganchito acá con nuestra crop. Le hacemos el huequito en el medio. Ahí, ahí, ahí. Ahí le hacemos el huequito y colocamos nuestro ganchito, así. Ah, perdón, este es el que va a ir encima, entonces este va a ir acá. Y eh, déjenme ver, este es el que va a coger, entonces este es el que va aquí encima. Ahí agarran la herramienta especial para los eh, snap y lo enganchan. Así. Ahí está enganchadito, ¿ven? Ahora, si ustedes quieren y no quieren que quede este cuadradito, entonces agarran su, eh, su tijerita de precisión y la cortan así, cosa que ya tienen, lo tienen redondito, ¿no? Así, Me lo corto así para que quede redondito, ¿ya? A ver, ¿se entendió la colocación del snap? Es súper fácil. ¿Dónde podemos conseguir el snap y la maquinita? Eh, Nasbet, yo la conseguí en Amas, en, en los chinitos, en Aliexpress. Conseguí mi, mi colocador de snap, mi maquinita y, eh, y, y he conseguido las, los estuches de snaps, los de color eh, pastel y los otros, eh, los colores normales. Ya, eso es para que sepan qué fácil es hacer una correíta. Ahora vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es ya eh, colocarlo en donde queremos, ¿no? Este de aquí, de una vez le voy a poner su cinta, para que ya no nos esté fastidiando. Que viene a ser la... Uy, ahora sí que nos estamos pasando la hora, ¿no? Ya, no me no voy a demorar mucho. Solo colocar y ya está. Vamos a poner este. Ya en mi página, las voy a invitar a mi página para terminar de eh, decorar el, el interior. ¿Ya? Este lo vamos a colocar aquí, así. Ya no le quiero quitar mucho tiempo a... Ahí está. ¿Ya? Y este vamos a colocar acá. Vamos a esperar un ratito este. Todavía no pongo este porque tengo que poner la correita, ¿no? Entonces, este va a venir acá. Voy a primero poner... Había pensado pegar el... Eh, el 3D y, y poner aquí el, el snap completo pero el ganchito del snap no me va a agarrar mucho ¿lo ven? entonces voy a, a como se dice voy a colocarlo aquí y se va a levantar un poquito pero no importa va a llegar a pegar sin problema porque es chatito ¿ya? eso para que sepan porque pueden decir mi pero ¿por qué no has pegado primero eso? ya bueno eso es para que sepan que así más o menos yo lo, lo he pensado hacer ¿ya? Entonces, vamos a ver el medio. El medio. Uh -huh. A ver. Ya se está haciendo oscuro. Y vamos a ir aquí 14, 7 y medio. Acá. Este va a ser mi medio. Este. Ahí, en el medio. ¿Ya? Entonces, aquí sobre este voy a hacer mi huequito. Y voy a poner el ganchito. Un huequito chiquito acá. Ahí. ¿Y cuál me, me toca poner? Me toca poner este. Miren. Entonces ya el ganchito este, el chatito, ya viene por acá abajo. No viene por arriba, viene por abajo. ¿Por qué, mis? ¿Por qué? Voy a colocarlo. Porque este eh, la correita tiene que enganchar aquí. Clic. Ay, ay, cámara para abajo. ¿Ahí lo ven? A ver, a ver. Ya, este tiene que enganchar aquí. Clic tiene que hacer. Uh -huh. ¿Ya? ¿Están conmigo o no? Las herramientas que está usando son geniales. Scrapeando con mis caris. Sí, así se llama mi, mi página. Para que no se levante, puedes rasparlo un poquito y así queda adentro. ¡Ajá! Así es, Martita. ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias por la ayuda. Pero lo voy a... Por ahora lo voy a poner así. Pero ustedes ya, ya ustedes ya comienzan a hacer sus... Miren, lo colocamos. Eso sí tiene que ser bien derechito porque si no, no engancha bien. Y ya está. ¿Ven? Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a ver si engancha. Ajá, ahí enganchó. ¿Ven? Ya, ahí, así clic. Clic. Ahí a ver. Y sale. Perfecto. Ahora sí, ya estamos listas para trabajar. Vamos a ver. Yo lo podría poner así nomás también. Ay, espérense, voy a subir la camarita. Lo podría poner así nomás y por el otro lado hago, pongo el otro marquito y ya está. Pero uh -huh. lo quiero levantar, así que lo vamos a levantar. Vamos a dar el ganchito. Vamos a poner el lado... Um, vamos a ver cuál es el que no se va a ver. Este. Este, como les digo, me viene eh, con adhesivo. Les gusta todo lo que estoy... Yo con, con mucho cariño preparé algo especial para para Mirna y para el grupo así que espero que les eh, haya gustado lo que les he enseñado ya está ahora sí vamos a irlo colocando despacito de una manera que agarre todo el snap también va a agarrar lo bonito ah. A ver, se salió por acá un poquito, pero no importa. Lo cortamos. Pues. Ahí. Ya está. ¿Ven? ¿Ven ahí? Casi ni se nota el snap. Es bien delgadito. Bien delgadito. Entonces, no hay problema. Ahí está. ¿Ya? Esto viene aquí. ¿Ok? Ahora sí con cinta más este, doble. Doble cara vamos a usar este, están ahí chicas, me están acompañando, ay María Melgar, ¿cómo está María Melgar? Bienvenida, ese material que llamas Fomi, ¿qué pegamento, dónde lo consigues? Leti, es de, soy de Perú, tú eres de Perú, eh, porque este yo lo consigo en una tienda, no, mejor dicho, tienda virtual, los chicos de 7 scrap, ellos son los que venden, eh, este material. Si eres de Perú. Porque ellos solamente hacen envío. A Perú. Uh -huh. Y este pedacito acá. Mm -hmm. Vamos a colocarlo. ¿ya? ya esto es lo último les prometo. <risa> Yo con todo mi... Mi tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos. Ah, hora 37. Ah, está bien. Yo estoy acostumbrada a transmitir dos horas, tres horas. Estoy bien, entonces. Ahí. Ya está. Ahora sí, estamos listos para colocar la portadita. Así, bien bonita. Está la portadita, este ya está. Y ahora sí, ahora sí vamos a poner el de aquí atrás, ¿no? Y como a todo le hemos puesto foam, yo creo que a esta también le vamos a poner foam. No. ¿Sí o no? yo Creo que sí. Para que todo quede con foam. Vamos a cortar un poquito. Me encanta ese foam porque es adhesivo, como les digo. Sí, ahí lo vamos a colocar porque se ve bonito todo todo con foam, todo levantadito. ¿no? Son los chicos de 7 scrap que, que venden por internet. Así se llama 7 scraps. Si eres de Perú, ahí los encuentras Están los chicos de 7 scraps. Vamos a colocar ahí. ¿Ya? Y en dónde vamos a colocar el, el ganchito, pues vamos a, a, a engancharlo, el ganchito, la, la correita, ¿no? Vamos a colocarla ahí y la vamos a colocar ahí, ahí, ¿ok? Eh, acuérdense que con las fotos y todo esto va a ancharse, ¿eh? el albumcito va a ancharse, entonces no lo hagan muy apretadito. ¿eh? Háganlo... Que pueda abrirse no Si ustedes van colocando la foto se va a anchar un poquito entonces yo creo que aquí aquí estará bien ahí ahí ahí, ahí. ya ahí ya. entonces hola bienvenidas cómo están ¿Qué están diciendo? ¿Qué están hablando? Agarra más cuerpo. Sí, agarra más cuerpo definitivamente. Por eso le vamos a poner aquí. Ahí. Ahí. Ya. Lo vamos a poner en el medio. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Ya. Ah. Nos aseguramos bien, por si las dudas. Uh -huh, ahí está. Y vamos a colocar este de aquí. También. yo ahora estoy agarrando cualquier tijera pero la verdad es que ustedes deben usar una tijera es, esta es mi tijera de cinta esta y entonces como dejo todo tirado como entenderán, comprenderán entonces ya no encuentro y agarro cualquier tijera pero en realidad ustedes tienen que usar una sola tijera para cortar su su cinta 3D su cinta adhesiva Espero que les esté gustando. Como les digo, ustedes han podido dejar el álbumcito así como está, pero yo que me gusta complicarme un poco o meterle más cosas, por eso decidí hacer esto, ¿ya? Usted, yo pensando que ustedes de repente no podían conseguir un acetato de diseño, ¿no? Entonces siempre pensé en hacerlo sin diseño y eh, colocar todo esto. Luego encontré el de diseño y dije, ay, no, lo voy a poner igual el de diseño. Porque este eh, que encontré era más delgado, más eh, gruesito que el, que el que tenía transparente por completo. ¿Sí me entienden, no? Ahí está. Ya está. A ver, ¿qué tal? Súper lindo, ¿no? Así, desenganchamos y esto queda así como lo ven ahí. Entonces, como no podemos quedarnos con esto porque se ve feo. Vamos a ponerle un cartoncito Ya estoy ya, yo siempre digo que ya termino y no termino Voy a prender mi luz Ay, la mierda dirá, a... nunca más le voy a invitar a la caña porque la caña tira dos horas Bien, vamos a sacar, vamos a, a hacer un desplegable Así, súper su... fácil, un desplegable aquí Para tapar, ¿sí? Para tapar todo esto Ok, ahí, vamos a hacer un desplegable y vamos a ponerle un diseñito así bonito para que se vea lindo, ¿ya? Y además, aquí, en la parte de aquí, voy a hacer un sobrecito con el velum que les enseñé cuando empezamos. Súper sencillo, ¿ya? Lo colocamos aquí. No voy a sacar no voy a sacar la, la plegadora para no ya darme todo el trabajo de sacar la plegadora. Voy a hacer esto con ustedes, ¿ya? También es permitido. Vamos a marcar con la reglita de todas maneras, vamos a marcar una aquí, otra aquí. Generalmente le doy un centímetro por lado, ¿ya? Aquí les estoy dando un centímetro por lado. Y ya está. Y voy a quitar las esquinitas, la esquinita por aquí, la esquinita por acá. Estoy haciendo un sobrecito, no? Un sobre a ver a ver. Ahí está. Un sobrecito súper fácil de velo. O papel cebolla de repente le pueden decir cómo le dirán en sus países. Y va a entrar aquí. Un sobrecito súper sencillito. Ya. Ahí el acetato lo es todo así es, como les digo lo pueden dejar así solamente con el acetato para que se vea hermoso, porque aquí yo estoy tapando todo el acetato ¿no? pero ustedes lo pueden dejar así para que el acetato se vea súper lindo ya, esperen un ratito que quiero que esté bien bien bien bien como no lo he doblado con el, la plegadora. Ahí está. Uh -huh. Muy bien. Este va a venir acá. Y vamos a poner un imáncito. No podía hacer nada este sin poner imán, ¿no? Vamos a ponerle un imán. Como coloco mis imanes, coloco uno Aquí. Le pongo un pedacito de cinta. Sí, dice. Aquí colocamos uno. Ya, acá está el imán, ¿sí? Ahora colocamos el otro imán, lo dejamos, lo dejamos caer ahí y ya está puesto el imán. Ya. Y ya se, se agarra, ¿ven? agarra sin problemas. Este vamos a colocar aquí. Ya. Ahora sí. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar aquí. ¿Quién va a hacer esta estructura? A ver. ¿Quién va a hacer la estructura que queda tan bonita? Ya. Y esta de aquí voy a pasarle voy a ponerle cinta ya vamos a pegarle con cinta ahí ahí, ahí. Y ahora sí, nuevamente, ¿cómo es, no? La verdad es que cada pegamento es para cierto uso, ¿no? Ahí. Disculpen si me he demorado mucho. Tienen alguna preguntita? Aquí estoy. Cualquier cosita me encuentran en mi academia Scrap, como ven ahí. O scrapando y compartiendo con mis cari por Facebook. Ahí por Instagram también estoy. Entonces colocamos este aquí. Ya está. ¿Ya? Este para que pongan un sobrecito. Esto es un sobrecito para que coloquen alguna de las piecitas estas que yo corté a colocar aquí, ¿No? ahí, así, ¿No? ya, perfecto, ahora, la portada, ajá, Voy a dejar que se pegue bien, la portada, algo bien sencillito, para ya no demorarnos más, ahí, ahí, ay, ahí, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a dejar que se pegue bien. Acuérdense que todas las estructuras tienen, que tenemos que dejar que se, que se peguen bien. Voy a ponerle los detallitos aquí. Ay, ay, ay, ay, Miren cómo se levantó. Se levantó bonito. Voy a colocarle este aquí. Voy a sacar este ya. Un ratito. Vamos a dejar que se pegue bien. Voy a cortar... Esta esquinita acá. Este es de la misma colección, ya chicas. Ahí voy a poner. Ahí. Ahí, acá le voy a poner un corazón que corté. Ahí. Voy a ponerle un corazón acá. Ahí. Ahí, y un corazoncito va a venir acá. Sí, y este va a venir acá. Voy a dejar que se, se coloque un poquito hacia abajo uh -huh. estas son piezas que podemos ir colocando con 3d también usamos bastante en 3d Aquí. Ahora sí voy a voy a prender la pistola de silicona que es la que me ayuda a pegar más rápido. A ver la pistola de silicona. Con la pistola de silicona pego más rápido todo. Ya. A esta también le voy a poner, le voy a levantar un pedacito, ahí, esta va a ir pegada acá, esta va a ir acá, uh -huh. ya, ya está listo. Voy a levantarlo un poquito para poder armar la, la portada, ¿ya? Ya con sus fotos ya van a poder eh, tenerlo gordito, ¿no? Ahí, yo creo que esta la voy a colocar aquí. ¿Y dónde está el... por aquí? Acá está. No puedo trabajar muy bien con el... Ahí. A ver. Todavía no está. Vamos a ir armando. Este va a venir acá. Este va a venir por acá. Este acá. Por acá van a ir las maripositas. Acá van a ir unas florecitas. Más florecitas. Bueno, acá van a ir unas maripositas. Acá va a ir una. Acá va a venir otra. No, acá una chiquita. Este va a venir acá. Y esta va a venir acá. Así. Lo voy a hacer. Ay, qué bueno que lo van a hacer, chicas. Este viene acá. A mí que me encantan las flores. Este va a venir ahí. ¿Ya? Entonces, espera que se vaya calentando un poquito. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí. Ahí. Siempre levantando un poquito. Ahí, de repente... Lo bajo un poquito para que lo vean ahí. Ahí estaba venía acá encima. Acá. Ya lo pateamos? no te damos. No vamos a pegar con Paco. Ahí está. Ah, qué bueno, chicas. Que lo van a hacer. Ay, vamos acomodando las hojitas. A ver, más hojitas por acá. Ahí. ajá, ahí está, me gusta mucho levantar todo en 3D, ahí como lo ven, y aquí, el corazoncito lo vamos a poner aquí, aquí creo que lo vamos a dejar aquí, ahí. ajá, voy a ponerle un puntito aquí nomás. Y vamos a hacer que se enganche acá el corazón. Uh -huh. Por el otro lado ya saben que para que no se vea así... Vamos a colocarle la otra piecita acá, ¿ya? Ya no lo voy a colocar para que ya no estén cansadas ni aburridas. Ustedes lo van a poder ver en Scrapeando con Mis Cari ya el, uh, el final. Espero que les haya gustado. Aquí todavía voy a hacer que se pegue más porque todo lo que es el lomo no está muy muy pegado. Voy a rematarlo un poquito con con silicona caliente. Ahí está, espero que les haya gustado, me falta una palabrita aquí porque siempre hay que poner una palabrita, en realidad lo que queríamos hacer era simplemente la estructura, ustedes pueden sacarle esto y dejarla eh, así como se ve transparente, se ve muy bonita, yo le quise poner esto, pero se ve muy bonita también así al aire las hojitas, ¿no? A ver, vamos a revisarlo, ahí está. Entonces aquí van a poder poner tarjetitas yo la voy a terminar de decorar y la enseño por escrapeando y compartiendo con mis calles ¿ya? pero la idea es que en cada uno de estos sobrecitos vaya eh, un, una piecita como esta ¿no? ahí está al revés, al revés los papeles de minta so, son realmente preciosos ¿no? bien espero que hayan disfrutado de la clase de, de la estructura número 12 que hemos hecho gracias nuevamente a, ahí está lo hemos aquí, y termina así ¿no? gracias, muchas gracias mil gracias a Mirna a ver, ojalá que esté Mirna por ahí ahí queda el albuncito a ver, ¿estará Mirna por ahí? Ya, se habrá ido, habrá dicho ya, la Karina me aburrió Están ahí, muy bonito, bellecita Gracias chicas por seguir y acompañarme Muchas gracias también a Mirna A ver, voy a poner un ratito para despedirme de ustedes Mi camarita, ahí estoy Muchas gracias Gracias Mirna por eh, haberme invitado, súper feliz de haber hecho un albumcito para ustedes, espero que les haya gustado, espero ver sus interpretaciones, voy a terminarlo y eh, le voy a enseñar a Mirna, le voy a mandar una fotito para que la suba, ¿ya? Gracias a todos, gracias a mis alumnas, a mis intensas por haberme venido a acompañar, les dejo un besito, ya saben, me pueden ver en mi academia de scrap, como ven ahí, donde dictamos aulas virtuales todos los meses, este mes es el de bebé. Y en Scrapeando con Miscari Cari Oficial, ahí van a poder ver todas las cositas que yo hago. Que dicen, que están bonitas. <ríe> Muy bien. Besitos para todas. Gracias, gracias. Una hora, casi dos horas. Bye, bye. Gracias, Mirna. Cuídate mucho. Aquí estoy yo. En cualquier momento entramos en vivo. <ríe> gracias, chicas. Gracias a Sandrita. Gracias, gracias. Un beso. Cuídense mucho. bye. bye.